Para la siguiente tarea, tendrán que realizar un video de no más de dos minutos de duración y subirlo a la plataforma, donde den una reseña del libro que leyeron en la actividad anterior sobre física elemental y utilizando la plantilla descargable. Voy a vivirla.